Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos y le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Levantando los ojos dijo, Veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole que no entrase en la aldea. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hence the speed.